Oye, ¿puedes ir tú? Joder, me había quedado dormido. Ya podrías ir tú. Hola, venía a alquilar la habitación. Soy Tiger Boots. ¡Eh, hey, tío! ¡Eres mi deportista favorito! Nunca nadie había tenido tal dominio con las bolas. Sí, <ríe> y además juegas muy bien al golf. Gracias, pero ahora estoy en un periodo reflexivo. Se acabó lo de acostarme con supermodelos. Vengo aquí para estar lejos de cualquier tentación. ¿Está aquí Tiger? ¡Hola! ¿Es aquí donde vive Tiger? Necesito ser fecundada. ¿Tiger Boots? No estoy programado para amar, pero sí para tener sexo con Tiger Boots. ¡Mamá! ¡Has venido a visitarme! Uh, no exactamente, hijo. venía a conocer a Tiger. Parece que Tiger lo está superando. No se ha acostado con ninguna chica desde hace 40 minutos. Oh, ¡No soporto a este tío! <risa> <risa> <risa> Perdón. Tiger, ¿por qué no vas a practicar a otro sitio? Está toda la casa llena de agujeros. Mm, agujeros. Joder, está peor de lo que pensaba. Creo que tendremos que deshacernos de él. Yo me ocupo. ¡Tiger! ¿Te apuesto cinco pavos a que no sacas esta bola del bánker? <risa> ¿Por cinco míseros dólares? Hay dos tías. Vamos, estoy curado. Oh, pero, ¿qué es esto? Es gigante. Es... Oh, vaya, nena. ¿Te gusta, verdad? Eh... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¡Vaya! Creo que esa bestia se ha enamorado de mí. Es la primera vez que me pagan por quedarme quieta en un sitio. Oye, no seréis unos pervertidos, ¿verdad? Nuestro amigo está a punto de llegar. Solo queremos darle una sorpresa. ¡Ya están aquí las pizzas! ¡La madre que me parió! ¡Qué pibón! Te daría un beso, pero no puedo. Estoy en tratamiento. ¡Sí puedo! Cariño, no, no es lo que parece. Verás, te, te, te lo puedo explicar. ¿En serio? Esta es, es eh, mi hermana. ¿Tu hermana? Sí, mi, mi hermana... Uh, Blanca. ¡Ay, ¡No, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Los humanos llaman coches a estos habitáculos. Aquí pasan tres cuartas partes de sus vidas. Observen cómo cambia la personalidad de un humano cuando entra en un coche. ¡Más rápido, imbécil! ¡Que vas pisando huevos! ¿Quieres hacer el favor de ir más rápido, hijo de... Voy a abrirte la boca, voy a mearme en ella y te voy a dar dos guantazos. Uh, pero... ¿qué estoy haciendo? He perdido el control. Perdóname, papá. Ya lo veis. Una vez fuera del coche, el ser humano vuelve a ser una especie tranquila y apacible. Fijaos cómo el macho... Alardea de su máquina. Tiene llantas de aleación, cilindros en V, carrocería metalizada, aire acondicionado, asientos tapizados y reclinables, cuatro ruedas, un volante... A veces parece que el macho quiere copular con el coche más que con la hembra. Oye, ¿por qué no me llevas a dar una vuelta y fornicamos dentro de tu coche? ¿Estás loca? ¿Y ponerme perdida la tapicería de cuero? Ni hablar. Y he aquí una de las paradojas del comportamiento humano cuando se encuentra dentro de un automóvil. Como recordarán, el macho al volante tiene este comportamiento. ¡Más rápido, imbécil! ¡Que vas pisando huevos! ¿Quieres hacer el favor de ir más rápido, hijo de Sin embargo, escuchen el comportamiento de la hembra en esta otra situación. No tan rápido, no tan rápido, más despacio, ve más despacio, joder, no tan o... ¿Ya se ha acabado? Eh... Uh, eh, uh, sí. ¿Quieres un cigarrillo? Apasionante, ¿verdad? Una vez más, se demuestra que el macho y la hembra humanos tienen comportamientos opuestos. ¡Ey! ¿Quién la diría? ¡DJ Poquito! Hoy, en el planeta Baila con DJ Poquito, quiero hablarnos de la relación entre la música de baile y las drogas. Dro, dro, dro, dro, ¿Droga? No, no, por favor, por Amigos, no es verdad que la mayoría de gente que va a la discoteca y baila 12 horas seguidas más se drogue. No. Igual se logra un 1%, un 2%, un 10%, un 35%. ¡Ah! Electricidad a tope con el rayo. Y a tope, y a tope, a tope, a tope con poquito. ¡Diché! ¡Poquito! Conozco a un montón de amigos míos que disfrutan de la música. de baile, sin sí. la necesidad de tomar nada. Por ejemplo, a... Por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, por ejemplo... 15 horas más tarde. Por ejemplo, mi abuela, mi abuela, disfruta de la música de baile. Mira cómo baila, mira cómo baila, mira cómo baila, baila, mi abuela. Mira, y solo tomas cosas recetadas por el médico. Los DJs nunca toman. Si yo me he drogado alguna vez, que se abra la tierra y que salga un canguro rosa. Pasa, tranquilos. Este canguro no es rosa. Bueno, que salga un canguro rosa que me rompa las piernas con una barra de hierro. No tiene barra de hierro, ¿eh? No tiene. Mierda. ¿Quién la lia? Voy a proceder a leer el veredicto. Que entre la ruleta. El veredicto es. Dale. ¡Uy! ¡Vuelve a tirar! ¿Lo ven? Para que luego digan que la justicia no da segundas oportunidades...